El compromiso que hemos adquirido desde el Gobierno de España es que en la Ley de Vivienda, que en estos momentos está en información pública previa, se va a incorporar la regulación de contención de rentas en materia de arrendamientos en España. Eh, con el Sistema de índices de Precios de Referencia, el Estado ya determinó cuáles son esas áreas en donde hay una hipertensión de los precios, y la idea es que con un debate público, con colectivos, entidades, asociaciones, con representantes del sector, podamos establecer una regulación de la contención de rentas de los precios de alquiler en España. La idea es evitar los incrementos especulativos, y solo permitir aquellos incrementos que pueden estar contenidos en la ley o que sustancien sobre la base de, de incrementos lógicos, previsibles en los contratos de arrendamiento. Hay muchas familias que en estos momentos están siendo expulsadas de sus viviendas o de sus barrios porque no pueden hacer frente al pago del alquiler y la idea es hacer una política de contención de rentas que permita conjuntamente con más oferta de vivienda social, de vivienda pública en alquiler, poder hacer posible viviendas dignas a un precio asequible, que en estos momentos es una de las asignaturas pendientes que tiene el Gobierno de España y recientemente en la historia democrática de nuestro país en los últimos 40 años.